Eh, aún en la era del conocimiento, la captura y transferencia de este conocimiento presenta eficiencia en las organizaciones actuales. El conocimiento no es apropiado adecuadamente, se utilizan medios que solo permiten la iteración en un solo sentido y es contenido estático que pierde el interés por parte de los empleados de la organización. Con nuestra propuesta de televisión empresarial queremos hacer que los portales empresariales sean un medio interactivo y dinámico utilizando contenido multimedia que permita la interacción bidireccional y la captura y apropiación del conocimiento organizacional. Mi nombre es Luis Fernando Londoño, con 25 años de experiencia en emprendimiento. He desarrollado proyectos de software empresarial y me he especializado en los últimos años en co-creación y en un diseño de modelos de negocio basado en tecnología de la información. Mi rol en este proyecto de TV Empresarial será el de experto temático y asegurar la usabilidad de la plataforma y la experiencia de usuario. Mi nombre es Lenin David Lozano. Participaré en el proyecto como experto técnico para el prototipado y estructuración arquitectónica de la aplicación. Mi experiencia de más de 10 años en el campo de arquitectura y desarrollo de software será mi aporte para desarrollar la TV Empresarial.